¡Hola compitruenos! Bienvenidos a una nueva serie en el canal. Bienvenidos al cuarto episodio de Pokémon Penumbra lo que ¡Oh! sí. vamos, ¡Vamos a celebrar siempre que nos salga bien! Venga, va. Sí, eso <risa> hay que celebrar. Hay que celebrar. Bienvenidos chavales a un nuevo episodiazo de esta serie que si es el primero que estáis viendo pues no os podéis perder los anteriores los tenéis en los canales de mis compañeros el primero en el de Pachi segundo en el de Oedi tercero en el de J de acuerdo por supuesto a Oedi ya le conocéis de otras series como el Tricalos pero tenemos aquí dos nuevos compañeros en este canal que son Jota y Pachi eh, darles la bienvenida como se merece apoyando a muerte este episodio para empezar un saludo, gente. buenos buenos likeazos ahí abajo y comentando para mote ya sabéis que los motes Cogemos de las cajas de comentarios, así que todo el mundo a comentar a full lo que se está pareciendo esta increíble serie. Y ojo, ved los capítulos si no los habéis visto, por supuesto, porque claro. si no vais a estar un poco perdidos. Y aparte, sí, se pierden espectáculo en cada capítulo, porque, porque fue vaya increíble todos los capítulos por ahora, ¿eh? Sí. Espectacular. Y hoy, y bueno, hoy... Eh, Eco, hoy explica lo que tenemos ahí delante, ya. Porque... Vale, vale, vale, sí. Eh, cuidado porque <risa> hoy nos enfrentamos a la que es la, creo que es la directora del colegio, ¿no? Algo sí, así, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale. Y se vienen curvas, porque vamos, Oedi con cuatro Pokémon, yo con cinco Pokémon, y bueno, J y Pachi que van flying, como estaréis viendo en, en el layout, pues mmm, van con sus seis y tienen hasta en el PC, ¿sabes? O sea, dan un poquito de asco. Pero bueno... Bastante. <risa> <¿Te risa> Mucho que asco. Que? Eh, sí, la verdad. Sí, sí. Eh, Increíble. Bueno, eh, tengo bastante miedo de lo que puede venirse, porque bueno, ahí está. Vale, <risa> ok, <risa> vamos <risa> contra la directora. <risa> Madre <risa> mía, sí. Yo estoy. Como tengo un Ibi no, con eh, última baza, eh, dejo este juego. ¿Estás preparado o no? Vamos <risa> a enseñar al equipo. Vale, es ya le vi. Vaya, le he le dado. Justo antes le he dado que no. Me cago en el <risa> sapito pato. Bueno, yo. Eh, bueno, vamos allá. O Eddy, dale. O Eddy, dale. Dale, dale, dale. dale, perro. O cuatro Vale, vale, vale. Pensaba que tenía más. Pensaba que tenía más. Vale, bien. Chili, chili, chili. Está feliz. Erika está feliz, la profesora. Litten. Ah, tiene los iniciales. Y un Ibi. Tiene iniciales y un no, Ibi. No, Roulette. Ahí me abre con Rowlet, No he abierto tiene con Roulette. Tiene a los P -P -P. iniciales, tío. No, no me lo puedo creer. Vale, tiene a los bueno, iniciales. Pues... Obvio, me hace medio que un hijo. Pinta <risa> eh. feo, ¿eh? Sí, la Muy verdad. Feo. La Muy verdad feo, además. Que... Que está feo. Tiene vaya. No, no le puse Vallas, Qué hmm. boludo. Es verdad. Yo tampoco. Yo a sí, Avivar. ¿Qué se ha echado? ¿Qué se ha echado? ¿Avivar? A mi oh. eh, Literal, ¡Me ripea el lítem! Eh, literalmente. <risa> Follaje, pobre, pobre bobo que no sabe que no soy pampo. <risa> me ripea el ítem, perfecto. Estupendo. Bro, no, que ¿qué tiene valla, tío. Pero Yo confío rama. en mí mismo, chicos. Jota, tú razón? le pusiste las vallas. Sí, claro, claro. Wow. No, no le rama. quito nada. Poplio me acaba de tirar a Random. Random. Nah, eso no me gusta, eh. Eso. eso... Eso no me hace gracia, eh. Ah, tres ¿Qué haces? Me lleva tres maliciosos. Eso es que no. Eso es que... que eso es que no tiene nada. Valla. ¿Cuántas vallas tiene este perro? <risa> Picotazo no. Me mató a ¡Ay, poder pasado! ¡Adiós! Ah, no no cuatro pies! ¡Se hostia todo! ¡Me sube! Todo, ¡Tiene un togetar! <risa> ¡Que no lo había visto el Toget! <risa> <risa> Increíble el Toggety, ¿qué? Eh? Lo Ibi os lo habéis fumado cien veces, ¿eh? ¿Sí? ¿El? el Ibi, sí, sí El Ibi, el Ibi os lo habéis fumado que da gusto Total, Eso es que en algún momento va a venir el Ibi, no os Voy a rezar para sí, que no sí. tenga mordiscos mordisco el litem Porque si no, me ripea literalmente A ver Buah, yo voy a ir con Minchino aquí, ¿eh? Yo creo Con ¿Va con canto helado? ¿Pero sí, de qué va? Tiene po poder Poca pasado y se bustió todo, todo se bustió Viento férico Hola, lo que quita! Ah, tiene viento férico, estoy muerto. Estoy sinceramente muerto. Viento férico, RIP, RIP, RIP, RIP. Crítico, cómo no, cómo no. Lo sabías. Voy a probar Destructor, a ver. Puede poder pasado, más un hijo. Me voy a aguantar. Metrónomo, no, verás. Claro, tiene mucho, por cierto. Terremoto, terremoto. No tiene, no tiene ataque físico, no tiene ataque físico. Bueno, sí, sí. Bueno, vale, sí, venga, te lo compro, Metrónomo, te lo compro. a ver qué me hace. A ver. Como era. Guillotina. Foco, Foco energía. energía. Foco energía. Vienen los críticos. Se vienen los críticos. Me, Viene. Metrónomo, a ver qué me hace a mí. Nada, otra vez metrónomo. Este está loco, La. eh. Drenadoras. ¡Qué asqueroso! <ríe> <bro>. <ríe> <ríe> sí, ¡Metrónomo! Pues para, para, para, para, para, para, para, para. No me hagas nada raro. ¡Lanta no pues siento... lluvia! Vale, perfecto, gracias, bro. <ríe> <ríe> me tiro metrónomo. Se activó como danza amiga y me dio la habilidad dicha. Y tengo colmillo ignio. ¡Qué desfase! ¡Qué desfase! O sea, voy. Voy a. Ah, acabo de evitar el ataque y poder pasado. Para qué odio. ¡Adiós! <risa> ¡Adiós! ¡No! <risa> ¿Por qué falla el colmillo ignio? ¡Por favor! ¡Viento férico! Vale, bien, chill. ¡Chill, chill, chill! ¡Eh, hey, tiene un verso! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Tiene los iniciales! ¿Quién es lluvia? Me la puso con, con metrónomo. Buah, ¿es que, es que el metrónomo es más random. ¿Tiene un Bells? ¿Por, ¿Por, que ¿Por qué tiene un bonito ah, tiene... el mío? ¡Ah! ¡Tiene los iniciales! ¡Ah, que tiene cuatro, cara! <risa> tiene cuatro. ¿Y <risa> <risa> Tiene un Bells, bro... ¿Qué? Estoy morro. Buah, esto es una locura, voy a perder. <risa> voy lo he sacrificado Ruplet para entrar con mi arma. ¿De verdad vas a sacrificar Ruplet? Es tipo veneno, Bells. No, no, no. Aguántalo con, con el nepe, vale, bien Te quiero Te adoro ah, hermano, Me he metido crítico y se buscó. Ah, es tipo ¿Qué? veneno, perfecto Esto pega 40 veneno. Y esto 35 físico ¿Qué es mejor? ¿Físico o especial al Dick, No me acuerdo ¿Pegarle? Es más, físico. Es, ¿Físico? Sí No sé, voy a ver. ¡Absorbe fuerza! ¡Ay! Ah, vale, pero le pego con su S. ataque ¡Uy, tiene rebote! Me <ríe> ¡Tiene pero bueno le rebote! Pero bueno, le pego con su ataque, da igual ¡Rip! ¿Qué ha pasado? Me ha hecho poder pasado, tío Acoso, acoso. Un me, pega por cuatro, pasado. me pega por cuatro, ¡No! me pega por cuatro, me pega por cuatro, me pega por cuatro. Nada, lo, ma lo malo es que... Si te combate, ¿Por favor qué se cura? Lobo negro! negro! ¿Qué hace? Nada, te lo... pero ya te lo cargas, te lo cargas No me digáis que no tiene los starters y que tiene, y que tiene solo un starter, tío Yo pensaba que tenía a los starters Ah, tiene los iniciales ya, pues me he guardado todo de él como un retrasado y ya tiene, una, ya tiene un Best Sprout. Soy, soy increíble. ¿Togetic al final es especial o cómo es? No sé, es un especial, seal. pero. Defensivo. Ah, tiene un bonita, vale. Defensivo especial. Belspout. Tiene un Sil. Un Sil, sí, sí, sí. sí. No, como va a tener canto helado, ¿verdad? Pero ¿cuántos Viento hielo, para, hielo para bajar velocidad. Perfecto. ¿Pero? Pero, ¿por qué tenemos, tenemos Pokémon, Pokémon diferentes, tan ¿eh? diferentes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí tenemos sí, sí. Pokémon. sí porque por lo Depende similar. del starter. Sí, sí. Golpe crítico y retrocedo. Sí. Venga, un poco más, por favor. Metrónomo, vamos a ver. Me mataron al Shuo. Torbellino, qué hijo de puto. Me cambia eso. No, me atrapa, ¿no? Me atrapa. te atrapa, te atrapa. Garra rápida, gracias. Hoja mágica, ¿qué dice, Va con hoja mágica, tío. Sí, tiene hoja mágica, tío. Increíble. A mí, a mí me ha reventado con eso. Wow. ¡Va! Agarra rápido, bien, me lo paso, me lo paso. ¡No, Aqua jet! Vale, no, no me mata, no me mata. ¡Uy, uy, uy! Con Aqua jet. Me lo paso sin cuerpos, ¡vámonos! Vamos. No, no, vais volando, eh. Vais volando, hay que nerfearos un poquito, ¿eh? Literal, literal. No puede ser que reciba todos los críticos yo no puede ser. Yo, eh, hey, cuidado, que ahí me ha muerto uno, eh. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! uy cuidado eh! ¡Se murieron dos a mí! No, pero espera, que me queda un Pokémon, eh. Ya me, a mí también. Ah, el Seal. El Silviento Hielo, Quajet, cuidado. ¿eh? Me, la me la juego, tío. No, posiblemente haya perdido. ¿Sí? Lo jodas. Hostia, mira cómo Uf, tiene el equipo eco eh. Hostia. Nah, necesito, se, que nah. necesito que flinche y yo que Se sé. lo pasa volando, se lo pasa volando. Garra rápida. Da igual, le la Le bajas la. Ah, mordisco, flinchea. retrocede Buah. ¡Qué perro! Buah. Escuche, a mí se me activó la garra rápida cuando tienes sombra build Increíble. <risa> <risa> <risa> Así funcionas, tío. Otra vez, gracias. Te lo paso. Vamos. Gracias equipo, el Sil tiene problemas de eh, estrategia Por Ahí cierto, viene, no eh chicos, aquí viene el que nos va a ripear a todos A ver Mirándose. quién viene, oh, ay, lian Ese sí que tiene un Eevee, yo creo sí, no, este Tiene ser. de todo sí. vale. Bueno chicos, yo quiero tratito ya de una vez que es <risa> mal, Vale, vamos a hablar, vamos a hablar Bueno, espera que no acabe Jota, no, Yo enseñar? yo ya acabado, yo ya he acabado, chicos, hablamos, hablamos Vale, ¿cuántos no cuerpos nos cayeron? Yo cero Dos A mí, a mí cero Nah, increíble, yo uno Vámona. Oedi dos y Echo uno, vale, ¿qué queréis? No, no habíamos comentado la negociación Fuera de cámaras Vale, pero Porque tenéis sí. que tener en cuenta Que a ver, si nosotros vamos mejor Y estamos siendo buenos Tenéis que ser buenos vosotros con nosotros también Sí, sí, sí. vamos a buscaros más 20 también. Muertes. <risa> Vale, ¿queréis? No sé. Venga, nos tiramos dos aleatorios cada uno <risa> ¿Todos? ¿Todos? Dos nosotros y vosotros uno, venga Claro No, te, se, se os iba a decir, os iba rompiendo. a decir Dos cada uno y vosotros a mayores revivís a un Pokémon De la caja Es que es muy bueno tener Pokémon aleatorios, eh Yo prefiero tener solo dos sin revivir Y vosotros uno que dos sin revivir y Bueno, pero un, un momento, un momento, un momento ¿Cómo puede estar Eco negociando cuando somos nosotros los que salimos...? Claro, ganando? es que aquí tenéis que adaptaros <ríe> un, <ríe> que... claro, un poco Claro, no, digo claro, ahí tiene que haber un poquito de feedback <ríe> Yo tengo un problema. A a ver, voy a ir al combate con cuatro, me mataron a dos, o sea literalmente solamente tengo dos Pokémon vivos. Pero ahora tenemos ruta, ahora tenemos ruta. O sea, ¿Mm? no hay nada, no hay combates, ahora tenemos ruta, en serio. Ok, no, En la animal. ciudad. 2000 años más tarde. Pachi, me sí. lo ¿Qué? Pachi, escúchame, vamos a ser buenos. Nosotros nos generamos un aleatorio y los dos y reviven a uno y ya está. Pero a partir de ahora tenéis que sacar vuestro mejor juego, gente. Así perfecto. Oiga, te quiero, Jota, eres su god. Oiga, soy, soy vale, te pero, pero al final del cap, ¿no? Porque ahora tenemos capturas. Sí, sí. claro. Sí. sí, sí, venga, va. Bueno, gente, pues pequeño corte sí. hasta llegar a la zona de capturas, porque esto ahora es mucho texto. Ya estamos aquí, estamos de vuelta. Eh, vamos a continuar eh, después de un corte brutal, porque hay muchísimo sí. texto, ya sabéis. Y vamos a capturar los dos de ruta de la ciudad… ¿Cómo se llama esta? Ni puta idea. Perfecto, de la ciudad ni puta idea, vamos a por los Pokémon. Let's go. Y, ah, espera, eh, espera. Vamos a decir el trato que hemos hecho finalmente. Ah, es verdad, claro, el tratito Vamos a vale, capturar dos tratito. Pokémon Y como J y Eso. yo somos buenos panas Pero tenemos que decir que a partir de ahora No vamos a se ser acabó. tan buenos, ¿vale? Le vamos a el dar el a Echo lo va a devolver. Le vamos a dar a Echo y a Oedis Dos Pokémon aleatorios Y a mayores que se reviva un Pokémon de la caja Estamos siendo bastante Muy complacientes buenas. Y bastante buenos J y yo y Jota y yo solo nos vamos a, a generar un Pokémon, nada uno más, rando, aleatorio. Sí. Ahí os les va a tocar un Rayquaza a cada uno y a nosotros claro. un Warped, perfecto. Pero que claro, sea eso. Exactamente, <risa> un, un Metapod. <risa> bueno, pero primero es que vamos es a eso. capturar aquí y después hacemos sí, los Pokémon no. aleatorios. Vamos para allá. Vamos, vamos a darle. Primero. Pokémon! ¿Qué es? Yo tengo, oh. miedo. tengo miedo. Ah, no es de Alola. ¿Por qué no es de Alola? ¡Una, bro! No, se me va a escapar. Tíralo, de. Ahí me ha No, hay me ha Ahí me ha Alola. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Se te va a escapar. Por cierto, ¿estáis grabando el audio del juego? Sí, sí, pero yo lo quito. Vale. No, no lo quites. Ah, no lo está grabando. Yo, yo lo voy a necesitar. Vale, te lo paso como. Estupendo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que no está digo, grabando. No está grabando el audio del juego. Soy increíble. Soy Bachi increíble Machi no, salvador. Mucho, como siempre, vale, mucho, gracias. Tipo. ¿Por qué tengo super? Ah, nos dieron supers, ¿no? Sí, la tipa. Sí, nos dieron super. ¿Por qué mi out no es de Alola? Porque no hay. No existe mi auto Lola. Ah, sí, sí, sí, sí, sí que existe. Y Persian de Alola. Pero si mi auto evoluciona a Lola, es Persian no, no, no. de Alola. Este es presa normal. ¿En serio? Claro. Sí. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Eh, Pero yo, yo, lo, yo lo prefiero el eh, otro, yo creo. Nada, les quiero pasó? comentar que tengo un Abra bastante. ¿Qué bastante es? Ir, ¿no? bueno, es de, Ola, es que es de papel. Así que hasta que tengas banda Focus. Tú. Olvídate. A la primera con Super. Ah, ¿Por que qué? Super, porque porque claro. tiene super, super. Nos lo dio la, la directora. ¿A mí sí, no? Ah, te las, te las sí, perdido. sí, sí, a ti sí ¿Se, se uh, piensa? ¡No, crítico lo maté Uf, de un uh, golpe, tío, de verdad! ¡Uh, perfecto Vamos, ¡Se play. me pueden acabar los hacks, por favor! No, no, escúchame, que vais muy volando, yo me alegro de, de, de, esa, de esa parte de mala suerte ¡Un poquito, que es un video <risa> chiquito! ¡Tienes un LX en, en la caja, perro! <risa> bueno, eh, chicos, poco se sí. habla de mi Mr. Mime, ¿eh? Ya, lo del Mr. Mime es... ¡Ya, es pantallero, bastante bueno. eh! Uh Claro, y para el y para él. El... Bro, eh Jota, un favor, porfa. Dime. Ponle Chopenzo. Eh, lo tenía lo tenía pensado, eh, lo tenía pensado. Eh. Ponle este. Chopenzo. Los antiguos oh, de sí, mi canal sí, el de Jota lo recordarán. Sí, Mr. Mine Junior se va a llevar el mote de Chopenzo. <risa> Grande Chopenzo. Grande Chopenzo, te queremos. <risa> <risa> Grande Chopenzo. Vale, hey, yo no tengo, me llevo Pokémon, perfecto. Tengo Una de la con a la Casamita obviamente. Da igual, Pero, que no tienes banda focus, bro. Escúchame, escúchame, me salió <risa> bueno en ataque físico y malo en velocidad. Perfecto. <risa> qué bueno. <risa> Para meter psico corte, bro. Yo al sí. mío lo llamo boque, Bo no, porque, joder, qué cosa más rara. ¿Cómo? Cómo hay unos nombres que no entiendo, hermanos. Vale, eh segunda segundo Pokémon o qué? Sí, venga, vamos allá. A adentro. Vamos, vamos. Duda, si me sale mi out te si lo sale comes. Si me out vale. Mr. <risa> Mike. <Mister risa> Mike? Uh... Oh, qué bueno. No. Mirad bro, mi Pokémon, Furfru, por favor. Full es buenísimo. Bro, wow, Full es buenísimo. Wow, bro, Furfru, bro, bro, es god. Que me toque, que me toque. Mirad que me salió, por favor. Ah, sí. Plusel. Joder, Luzel. ese Full era mío. No, era tuyo fue, es... fue tuyo. fue tuyo, fue tuyo, no te preocupes. Full es muy god, eh. Sí. Está loco, Full Frow Magnite. Yo creo que a este le voy a tirar una Super Bowl, no me voy a complicar, eh. Porque es un Grimer eh, y lo quiero. Ese Grimer es muy bueno, eh. Muy bueno. Yo lo llevé sí, a la liga, bueno, eh. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Lo veis bien? Sí, sí, sí. Muy vale, bien, bueno, bien. Un poquito sí, de bueno. suerte por mi parte. Bueno, el pulse es el grande pulse este. Se lleva el pulse. monte de ángel. Pulse. Bueno, pues. Pobre ángel. Que te calles, tío. <risas> <risas> que está chetado en este juego. Sí, míralo, míralo. Este va a ser Werfe, entonces. Werfe. Perfecto. No. Eh, vale. Igual no está chetado. Armando. Grande, Armando. Grande, Armando. Vale, este. Pues sale, Furfru... ahora toca sufrir, ¿no? Vale. Entonces, hemos dicho. Este Furfru se lleva. Se, se, se lleva el mote de Ariel, sí. Dejadme un momento, por favor. Joder, oh, perdón, ese furfro, que envidia, tío. Cordón. Con las alegrías que me dio, tío. Nada, Furfru increíble. Es que lo vale. tuve en la otra serie, tío. Sí, fue y muy bueno, tío. Muchas alegrías, bueno. tío. Sí. Vale, gente, hacemos la ruletita entonces, ¿no? Venga, sí. prepara, prepara. Me sirve. Bueno, gente, os... ¿estáis preparados? No, callate, sí. ¿no? Preparadísimo. A ver, ¿quién va primero? Espera. Venga, primero Eddy, va. Primero Eddy, que es el que va peor, venga. Venga. Vamos a a darle Primer de... Pokémon aleatorio de Eddy, ¿no? que es un sí, tengo dos. Oh. Oh. Oh. oh. No me gusta es verdad. ¿Qué es? Gro. No. Jaulucha. ¡Hola! Oh. Oh. Oh. Para el caudán y todo. Y para el para. para, para, para Liam. Para ahora. Liam. Voy es volando. God. Va a ir volando. Jaulucha, ir volando. God. Ir volando. Jaulucha es hermano. God T Bueno, tengo el todo, segundo para eh. Echo. Dale. Va. Eh, Stini ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? Planta. Sí, el de bueno, vale. el de que pega de la patada fomantis. tropical esta, ¿no? Sí, sí, vale, bien, me sirve, ah, me, sirve, bueno, me, sirve eh. no me sirve, No, no, no es malo, no, no es malo, no tengo planta. Vale, el primero de. Bueno, el primero y el último de J. No, no, no, escucha, déjanos a nosotros para el final. Vale, pues otro para Oedi. Que <ríe> es... le <ríe> <Lo> están calentando, <ríe> le están calentando. Corfish, oh, qué oh, bueno. qué bueno También, Con danza, espada y desarme, loco. Aquí, aquí está, bueno, creo que lo han subido aquí. ¿Me lo puedo poner? Y sí, el segundo bueno. de Echo... Va, uno bueno, uno bueno. Oh. Eso es de bueno o de mal. Y bueno. uh, no, vale. ¡Vale! Pero hasta el 20 no puedes Es un Magic Hasta el 20 es no un puedes, nada. Es un hasta el 20 es no puedes tener. Lo subo al 20, no pasa nada. Vale, ah. primero de... <risa> y último de J. Vamos. Se lleva un... Hostia, qué, qué buena es? para el caudán. Un Stuluf. Est... No, Stuful ¿Estuluf? Estuful, Estuful, ¿quién es Estuful? <risa> Estuful, el del de el oso este sí, que es normal, normal lucha. Oh, sí. Ay, se sí, sí. hey, sí, aprende tambor, normal, eh, ¿vale? Sí, es tambor. Y mi Pokémon aleatorio, por favor, no tipo lucha, es un un oh, qué buena Sandy Gast. Oh, me, me, me gusta, me gusta, me gusta. Venga, van flying. Bueno, la primera no evolución dejar. tiene que ser de ese, eh. ojito. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Bueno, gente. Voy a y meterlos full. Eh, ¿Tenéis que decir a quién vais a revivir? Es verdad. Ah, que te va a Se Claro, sí, claro. Sí me nah, es que somos demasiado buenos con sí, ellos. Sí, tío, sí. a ver, yo tengo bastante revivido el Ruflet. Incluso ya entro a combate y todo, así que… <ríe> <tose> vale. ¿Cómo se llama la primera de Sandigas? Sí. Eh… Eh… No, no, no, no mía. Oye, escuchad escucha que el ya hace tipo lucha. Bueno, de locos. Claro, Ah, Dame que fugi con Swirlix. Qué boludo. Ah, es Andiga, es la primera. La segunda es Palosan, que evoluciona el 42. Todos me evolucionan tarde, tío. Debes estar <risa> sufriendo, la verdad. <risa> con, tanta, con tanta muerte. Debes estar, <risa> debes estar fatal. Con Pitruenos hemos hecho un corte increíble, He metido todos nuestros Pokémon. De hecho, eh, creo que estaréis viendo en pantalla seguramente los míos y los de todos los que se lo hayan metido. Tanto, bueno, este pequeño... Eh, ¿No ha metido a ninguno? ¿Corefish? No, no ha metido a ninguno yo Perfecto. No, el Corfish es mío mire, sí. <risa> El Corfish, <risa> estufu, a el Stuful Yo llevo el grande de Ángel para que se sacrifique por el equipo Bueno, Stufull... ¡Bien! Ese, ese pokémoncillo Y no toca combate contra Liam, eso va a ser en el capítulo siguiente que es de Pachi eh, Toca combate contra el Team Skull, si no recuerdo mal así No, que no, no es combate Son ah, no. combates, combates. Seguidos, sin curar, ah, contra dos reclutas Seguidos Perdón, estamos entonces, decir, ripeadas. <risa> Vienen las ripeadas contra el team Spurs. Estamos <risa> un poco fuera, la verdad. mejor <risa> vamos para allá. Venga, me, acabo para dar, me acabo de dar cuenta de que mi Jaulucha es malo en ataque físico y mi corfish es bueno en ataque especial y malo en velocidad. Ah, perfecto. perfecto. Nah, Estupendo, bro. Más no, son asquerosas. Míralos. Ahí ah, están. no, que está Tilo. Igual. ¿Es combate doble con Tilo? No, esto es malas hadas, tío. Ah, no, es combate doble con Tilo. A ver. Sí. Pues no son malas hadas. Ah, no, es uno no cada no uno, uno, creo, ¿no? Oh, no, Tilo no hace nada, el perro. Oh, no va a hacer nada, no hace nada. Pero Solo mira. saluda, sonríe y saluda. Es combate doble. Para, para, para, para, para es combate doble. Espérame, espérame. No, es, es uno, es uno. ¿Seguro? Hay que hablarle, hay que hablar a los dos, hablarle sí. al de la derecha. Que lo hable yo. Vale, para, para, para. me estoy comiendo el texto. Espera, bueno. esperar que Oedi está haciendo la ratita. ¿eh? Está haciendo no, la no, ratita no, no, ahora. no, no, está, está en el centro. Está me... diciendo, ay, qué mal me va el emulador. Ah, vamos <ríe> súper lento. <ríe> vale, vale, nada, cool. vale, el de la derecha, darle al de la derecha. La no, otra no, no, derecha, Eddie, la otra derecha. Eso, ah, chico. que solo combate uno. Vale, el otro está con Tilo. Sí, sí, ah, yo creo no, que es uno. Un no, no, no. Van a ser dos, creo, ¿eh? Sí, Venga, vamos que allá. Que Tilo dos no Pokémon. va a hacer nada. Quilfix. Quilfix. Dos Pokémon. Con púas no, no tóxicas. Gusta, eh. ¿Este tiene explosión? Sí. tiene intimidación. Este tiene explosión, mi gente. Abre con jaulucha. Intimida. Intimida. Tiene Intimida. Eh, es posible, pero no lo creo, ¿eh? Este será púas y púas tal. Púas tóxicas, perfecto. Sí, este es púas. Y no tengo nadie veneno. Yo, bueno, sí. yo tengo veneno, así que estoy silico. Creo que le voy a pegar un poquito de malicios. Vale, voy a sacar silico. a Magnemite, que no me afectan las púas. ¡Ah, que joden la grandísima perrísima cuatro veces! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, te han envenenado. ¿Pero por qué? Y las púas Entiendo. también, las normales, eh. Ah, que tiene púas también. Sí, sí, sí, sí, está sí, loco. Sí, sí. Todo. Sí. Y son… Acordaros, eh. Van a ser dos seguidos sin… Doble púas. Nah, eh… Vas un poco mal, eh. ¿Cómo? Ojalá el segundo sea vas de agua. Mal, ¿eh? ¿Cómo? Yo voy a quitar las ¿Qué tiene sí. ¡Van! tarjeta roja? ¡Ah! ¡Y Javi se eh. envenena! ¡Gravemente! Por eso claro, no lo dijiste, onda. eh. ¿Cómo te callaste? ¿Cómo me, me, te callaste? Me, me, me quedé recalculando. Yo dije, me ¿cómo? callé. Otra púa, claro, de verdad. Dos de púas y dos de púas tóxicas. Uf, estás Uf. tremendamente jodido, bro. Estás mal, eh. Sí, sí, estás mal. Golpe crítico. ¿Tiene Focus Sash? Ah, no tarjeta roja, vale. Perfecto. Sí, a mí me hizo la misma, eh. Uh. Bien, bien, bien. Y entra todo, todo aire, estupendo. Debo ser más rápido, ¿no? Duskul, cool, con, uh, con mineral. Con mineral evolutivo. Con, con. Eviolite, no me lo puedo creer que tenga Eviolite, eh. Pero Persecución. Vale. Como bueno, me pega por menos tenga dos. Eviolite. Sería terrible, eh, porque es muy tanque ese. ¡Oh, Kepler, no lo matamos pero... sí, sí, nunca! No tiene. De un ataque ala. De un ataque ala, de Jauluch se ¡Infortunio! Que por, eso, por eso mete las púas. ¡Qué cabrón! Nah, va. Con Vaya infortunio. Pena, ¿eh? Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah. ¡Qué difícil, eh! Buah. Eh. El Duskull tira maldición. Nada, me sí. pea. ¿Tira maldición? ¿Qué va, qué va, qué va? Sí. Vale, voy a sacar eh, Ángel, amigo. <risa> ¡Descanso! ¡Tiene descanso! ¡Tiene descanso! Vale, bien, bien. No. Pues eso es muy malo. Descanso y <risa> mal. Muy malo. Y tendrá ángel el litro, no va vale, yo le la... pego con juego sucio, en teoría lo debo matar. tiene ¿La moleo? No, Y por Tiene valla. A no hace nada. Aguanta ángel enorme. El, el grimer es God para este combate. Quita las púas y le aguanta el Duskull. Ya ves. Increíble. Ya ves. ¡Chispa! Malicia. Vale, no creo que lleve el Evil ¡Wow! ¡Se paraliza! ¡Grande, Ángel! ¿Y cuál es el último? Vas a morir, pero... No, tiene dos Son dos, son dos Pero... Ah, ah, vale Perfecto Digo, iba a decir, oed, vas volando, perro No, sí, sí, sí, sí O sea, el duskul me tiró maldición se vale, mató Vale, Ángel, rip, perfecto vale. Un rip ¡Un rip! ¡Oh! no, Pero se muere pero, con venero, el veneno venero, venero. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, Vale, ahora no saco Inkai, que me enveneno pero le pego juguetes. Ese momento de emoción, ¿eh? Ese mini momento de emoción de. ¡Aguantado! Eh, Pachi, ¿te das cuenta que son dos combates seguidos? Sí, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, no, nada, nada. No, no son dos combates, no son dos combates. ¿No? ¿No? Uf, ha suerte. No, no, no. es o sea, no se ¿No? no, que sería la mayor inutilidad de tiro de la historia. O sea, <risa> pero exacto. Lo matas, ¿no? <risa> <risa> y cae. Eh, mira. ¿Te imaginas que el combate contra Liam seguido. Mira a Echo sí, cómo se, se le ha cambiado no. la cara, chaval. <risa> ¿Por ¿Por voy una a pilla. Porque ¿Por visto? ¿Por visto? ¿Por ¿Por he visto una rip. Pero una mía. Ciclón de hojas, me quiero aprender Javi, en serio. Porque evoluciona. Dale que no, dale que no, eco, eco, ya, para, para, para, eco, déjalo ahí, déjalo ahí. ¡No! Sí, sí, no sé, iba Hostia. Lo siento, bro. Le acabo de dar que sí. ¿Le has dado que sí? Nah, mentira, mentira. <risa> lo hacías tú solo, ¿eh? yo me iba. Pero si te descuidas es combate seguido, eh, contra sí. Liam, que ahí pim, pam, pum, pum Madre mía, bueno, pues otra muertecita Nada, el ángel, eh, lo, lo traje bien para morir, eh, bien, bien, me gusta Era un muerto viviente, ¿no? Sí, sí, sí era para eso Y ese primplup, cuidado, eh, miedo me da ya Pero tipo no es a, a cero, eh, no, no es a cero, no es es a cero, cero, cero, no? No. ¿no? No, no, es a vale. vale Vale, pues, eh, el lunes, Liam, gente, preparad los culitos, eh Preparad a que se vienen curvas, compañeros Lo que se viene ah, con ah. Liam lo dejamos por aquí entonces, ¿no? Sí. Yo creo que sí. sí, porque si hacemos ahora Liam, yo literalmente me pego un tiro ¿eh? No, sí, sí, demasiado, demasiado, demasiado. puede ser Puede ser muy largo Así que nada compañeros Podéis dejar un super like De compito una no apretar ese botón Como si lo vieron mañana Siguiente episodio En el canal de Pachi Era el lunes lunes sí, ¿sí? el lunes, lunes. Sí. Perfecto Pues sale el lunes En el canal de Pachi Suscribiros a los cuatro canales A este también A todos Este ya estaréis A los demás Pues ya sabéis Y nada eh, apoyada muerte Ya sabéis Los likes los necesitamos mucho Y los comentarios para los motes Son súper claves Así que nada Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Pero Bramón. Chao. Chao. Chao Chao Chao Chao